Tres otorgan en cine a quienes envíen en primer lugar su texto argumentativo de la semana 2. En esta ocasión lo obtuvo David. Felicitaciones por su esfuerzo. La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 2 se otorgó a Nicolás. Muchas felicitaciones. Dos estudiantes participaron en la corrección del texto: Angélica, David, Fermín y Nancy. <coughs> Fueron quienes lo enviaron primero. ¡Muy bien! Recuerden que el viernes es el último día para enviar el texto argumentativo de la semana 3. En esta ocasión consistirá en tu autobiografía. Los invito a realizar sus actividades de la semana 3. Estamos acercándonos a la meta. ¡Mucho ánimo!